nos hemos acomodado para aprovecharlos al máximo a nuestros dos invitados, Mercedes Derrache y Jorge López, diputado y senadora provinciales eh, arranca Pablo Gerardi con pregunta concreta puntual, Pablito. Bueno un poco repreguntar lo que quedó pendiente ¿no hay obras para todos? ¿no es federal el presupuesto? ¿no se reparte de manera igualitaria? a ver, el, cuando estuvo el ministro de, de infraestructura me parece explayó es, es, unos indicadores que me parece que están interesantes eh, él dividió la provincia por oasis y, y determinó cuánto es la inversión que hace el Estado por habitante eh, en cada uno de los oasis y habían diferencias de, en total, en promedio, son 35 mil pesos por cada habitante. Eh, y habían diferencias de mil a dos mil pesos entre uno y otro oasis. Por lo tanto, podemos, en términos generales, tomar ese indicador. Me parece que eso muestra que está distribuido en todo el territorio de la provincia de Mendoza. Uh -huh. Después, indudablemente, que hay obras que tienen impacto en, en el Gran Mendoza, porque no le podemos pedir al Metro digamos, que tenga impacto en San Rafael, pero pero hay una bueno, pero cierta, cierta cantidad de, de población que está eh, afectada a Gran Mendoza, que también consume esos servicios y me parece que eso eh, tiene un efecto derrame sobre claro. el resto de la población. De todo, Pero también es... tenemos obras mm. eh, que, de culminación, como la, la UDI Costa de Araujo, digamos, eso es La Valle, eh, tenemos obras planteadas que tienen que ver con la doble vía de ingreso a Rivadavia, que ya, se nos, ya fue negada, es la tercera vez que lo, lo planteamos, Pablo también ha sido parte de esos debates... Cuando ya teníamos fuente de financiamiento a través de, uh -huh. del fondo fiduciario eh, y que también fue una de las obras que se bajó, el Acueducto de la Paz, eh, digamos, eh, es un, un municipio eh, quizás el más alejado de, del Gran Mendoza y sin embargo estaba contemplado y estaba contemplado con una obra con financiamiento también del, del, de, de este fondo y, y también fue negado, ¿no? digamos. entonces. Eh, si son obras que están fuera eh, y, y que hacen al presupuesto federal, también se nos niega. Entonces, no sé cuál es el argumento o el fundamento para decir si un presupuesto eh, es federal o no es federal. Yo me quedo con ese indicador, que me parece que lo transmitió el ministro. A mí me parece que las necesidades que van surgiendo a la hora de elaborar un plan de obras, que este eh, plan de obra tiene un, un gran impacto sobre todo lo que tiene que ver con AISAM, Por eso, cuando estuvo el ministro... Eh, estuvo el presidente de, de AISAM y fue parte de, de la presentación, eh, se hace con reuniones que no se hacen una semana antes de la elaboración del presupuesto, se hace con el trabajo de todo el año y con la determinación de cuáles son las necesidades que va teniendo eh, cada uno Pero la, de los la reunión departamentos. Fue una semana antes del presupuesto. No, no, no. no. Eh, la reunión, por con, eso digo. Con los pero esa reunión no determina, eh, no, porque, durante, a esa, porque a esa durante. altura ya el presupuesto está elaborado. No podría haber un diálogo con los intendentes que fuera previo. Es que se, es que se está haciendo el diálogo todo el tiempo con la gestión y eso te determina las necesidades. A ver, los intendentes, eh, primero. Plantean en distintas ventanillas las obras que son inherentes a sus uh -huh. municipios. Claro, que lo que, que lo he eh, recién. Una de las más importantes es el gobierno nacional y, eh. y, y se plantean obras allá, se plantean obras a nivel provincial. Después el gobierno provincial, eh, su facultad es armar el proyecto eh, en función de lo que va determinando y propone este proyecto de presupuesto, pero no Ahí. tiene por qué... Eh, digamos, puede trabajarlo en coordinación, pero no, nece, no, no necesita eh, el ok de, de un intendente para elaborar o no un presupuesto, lo trabaja, digamos, como parte de la gestión durante todo el año. Está bien, bien pero claramente bien. hace falta escuchar a los intendentes, Totalmente. a todos, digo, como para poder tener un parámetro de qué es lo que necesitan, porque la verdad es que cuando un vecino o un sector, un distrito, ¿Necesita algo? La primera puerta que golpea la del intendente. Pero digo, eh, como para meternos en este tema, el gobernador Rodolfo Suárez salió hace poquito a hablar justamente en Rivadavia eh, sobre las deudas que él pretende tener aprobadas en este presupuesto y decía lo siguiente como para meternos en tema. Y también hemos conseguido los fondos para hacer la segunda etapa de la doble vía que ya vamos a salir a la ruta 7. Tenemos los fondos, estamos esperando que la legislatura que está tratando el presupuesto nos habilite eh, tomar ese crédito. Que, que Necesitamos algunos votos de la oposición para poder hacer eso, que creo que van a estar. Bueno, lo que Bien. plantea ahí el, el gobernador concretamente es hablarle a la oposición para decir, bueno, nosotros necesitamos los votos de la oposición para endeudarnos para obras está hablando de la doble vía eh, uh -huh. de Junín San Martín está hablando del acueducto Montecamón-La Orqueta, está hablando de eh, esa extensión del metro tranvía Norte y sur. Eh, ¿qué es lo que van a aprobar Mercedes? Eh, bueno mira la verdad que un poco como en consonancia con lo que decía acá Julián en realidad no hubo un diálogo previo nadie pretende que eh, el gobernador des, eh, digamos invite todo el tiempo a los municipios pero sí que los escuche sobre las necesidades porque como vos bien planteabas la primera puerta que va el vecino a golpear es la del municipio. Eh, él nombró un par de obras que, la verdad, el tema de Montecomán, La Orqueta, que... digamos, eh, A ver, si tengo que decir esa obra que se perdió el financiamiento por irregularidades que detectó el BID, que eh, viene de varios años, por eso también se, se ha ido postergando. Si, si hablamos de obra, por ejemplo, que nombró el tema del acueducto de Santa Rosa-La Paz, eso tiene financiamiento aprobado de enero del 2021. Y, toda, y estamos en noviembre del 2022 y el gobierno provincial, el Poder Ejecutivo, no ha hecho los actos útiles para poder hacerse ese financiamiento que está aprobado en el Fondo, Fisar, el Fondo Federal Fiduciario. ¿Es así? Entonces, te digo porque lo corroboramos hace poco. Vuelve a estar en el presupuesto este año. Pero con tres actos útiles que, que no debió hacer digamos. Cualquier... Está todavía, han reformado el, por lo que yo lo, lo, lo he estado siguiendo el tema, porque de hecho hice un pedido de informe, han reformado la, digamos, parte del, del, del, del proyecto original, pero a ver, terminémoslo porque hay gente que está esperando ese acueducto. Uh -huh. Y todavía está en veremos. Hay un montón de obras o sea, que, que se no, vienen. No hizo lo necesario para, para que ese financiamiento ya aprobado se transformase Totalmente, en la obra? Totalmente tiene aprobado desde enero del 2021. ¿Y qué información que... han recabado ustedes al respecto? Yo me comuniqué hace un mes, poner un mes y medio, eh, con, el, con, con el Fondo Fiduciario y me comentó esto, justamente, que habían, habían habido modificaciones en la traza, uh -huh. cuestiones técnicamente operativas, pero estamos en, noviembre del 20, en octubre del 2022, ha esto pasado un el año y medio. Eh, San, Santa Rosa-La Paz. Rosa, Paz. Rosa, Paz. Que no forma parte... No, no está en el No, el sí se sí está. No, sí, claro, sí, no. sí, sí, sí está no, sí el para no. financiamiento no, no, no perdón, claro. no para financiamiento sí tiene, como obra, sí no como están pidiendo obra. tomar deuda no, por supuesto, bien, bien, no es para obra eh, a lo que voy que hay, bueno, hay, pero, hay obras pero permanentes pero ha que un, van ha habido una, una reingeniería del proyecto no podemos bueno, tampoco pero dos años, entonces esto, sí, pero en, en, en esto es parte de la parte del proceso del presupuesto que del se demoran las, las obras las obras no, no, no se aprueban pero había un montón que están trabajando con ese se aprueban hoy día y mañana ya están en ejecución indudablemente que tiene una necesidad de tiempo eh... Para, para poder llevar adelante y para poder concretarla. Pero estamos, estamos hablando, eh, Jorge, de dos años, que se han demorado dos casi dos años Parece en un proyecto. No nos respondió cuál Eso, es la va, Mira, en realidad, eh, lamentablemente lo digo, no hemos tenido por parte del, del Poder Ejecutivo convocarnos justamente a la oposición para sentarnos a ver qué cuáles son las obras. O sea, nos han comentado en, en, en esta presentación que se hicieron en, en el... En las comisiones, cuando vinieron los ministros, pero no hemos tenido el conocimiento real de qué se trata, a quiénes van a beneficiar, cómo es. O sea, estamos solamente con una exposición que hizo el ministro rápidamente, en una hora, hora y media, dos, donde, donde tuvimos que ir un montón de números, un montón de, pues, de, de, de ¿No información. No. ¿Cómo no. que no fue así? Primero y principal fue eh, así. Eh, justamente, esas reuniones que se hacen con los ministros es para sacarse todas las dudas con lo que viene contemplado en el, en el proyecto de presupuesto. Pero a vos te parece que en una ¿En hora y media podamos no, no, ver 282 y millones de no. dólares para, para invertir en, en una hora y media. Primero y media, principal podemos no fue ver una eso hora y, y media. Tuvimos tres no? horas 45 minutos con En el Ministerio de, de Infraestructura. Fue una de las reuniones más largas. Bueno, porque justamente No le quite mérito al trabajo que hemos hecho en la legislatura y al que usted ha sido parte, porque usted ha sido una de las legisladoras más. Además ha participado junto con la, con la diputada Garnica. Entonces, lo que yo le pido es que, primero, eh, justamente en la legislatura se hacen reuniones con cada una de las carteras sin limitaciones de tiempo para que se puedan sacar todas las dudas, en el caso de infraestructura, porque sabíamos que habían muchas dudas cuando vino el ministro de Hacienda a presentar la ley, lo hicimos en el horario de la tarde para no tener ningún tipo de uh -huh. limitación uh -huh. y estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las hasta la 8 menos cuarto, digamos. Entonces... Eh, y no está, grabado, una... está grabado, está grabado. No, no, no, sí, no puede ser que una... la hora y media, quizás en, en el caso de infraestructura, no... es verdad, fue una fue una larga tarde porque tuvimos, eh, la verdad que fueron muchas horas. Lo que bueno, quiero decir, son... la envergadura, pero Jorge, la envergadura de la obra, del endeudamiento que significa la provincia, 280 millones, amerita que sea, digamos, en un lugar, eh, digamos, que se explique. Así como hizo el gobernador que citó a dos o tres intendentes con el tema de la obra de San... Siete. Bueno, sí, siete sí, de es verdad, es cierto, todos los que, digamos, los, los que van a los que van eh, beneficiados, por decir, la obra grande de Aysan, bueno, presentémonos con los diputados, con los senadores, a poder ver el trasfondo de esa obra. Nadie ha dicho que no los va a aprobar, lo que estamos pidiendo es, hablemoslo, uh -huh. veamos los números, porque también acá sí se vuelve a colar el tema del superávit. Nosotros creemos que con, con, con el superávit que vienen acumulando, con el presupuesto como está planteado, cómo se va a dar el año que viene, tienen fondos suficientes para hacer varias cosas. No, no, no sé si las cuatro horas que están planteadas en los 280 No para cubrir mil... los 280 Exacto, millones. Exacto, pero tienen eh, suficiente como para avanzar ampliamente con el presupuesto. Entonces, es, ¿qué dijimos? Esa, Nos sentemos esa. a ver los números, que digamos, Pero no las apuradas. No dije, digamos, que por ahí el ministro Igro es verdad, estuvo, eh, fue, fue, una, fue una larga tarde, pero endeudar a la provincia nuevamente con 282 millones de dólares, que venimos con una obra, con, con una deuda de cornejo de 560 millones de dólares, impagable, donde pagamos más de mil millones de intereses es el 60% más de lo, que se, de lo que se gastó en obra en estos Está cuatro bien, años. O sea, entonces, yo, yo no, es serio, es serio. el tema. quiero escuchar algo, pero hay, hay puntos institucionales que están respetados. Hay reuniones en las comisiones que duran cinco horas. Hay, re, hay sesiones en la Cámara para definir si se aprueba o no. Y encima, en algunas horas puntuales, un gobernador cita siete intendentes, digamos hay puntos institucionales que están salvados. Si quiere poder responder, Yo pero ha quedó con la... No, pero eh, entonces en ese caso, si están salvados esos puntos, lo que no me queda claro es si esas obras que plantea el gobierno de la provincia pueden realizarse con ese superávit que plantean desde el PJ. O bueno, al menos ay, en parte. No. A ver, primero, re, me, un, toco un, un poquito lo que habíamos dejado planteado. Eh, Legislativamente el tratamiento del presupuesto siempre es en estos términos, si desde la oposición se exige más información, la presencia nuevamente de algún ministro como parte, digamos, porque... Eh... Las comisiones de Hacienda vamos trabajando hoy en lo que es el articulado, vamos trabajando en los alcances del articulado, cuáles son las observaciones que tenemos. Estas negociaciones que son de carácter político, ustedes lo han planteado, indudablemente necesitamos poder acordar con la oposición eh, en, en respecto a los artículos que necesitan de los dos tercios, cuáles son aquellos que nos van a autorizar eh, en esto. Eh, siempre hay, luego que terminan las reuniones de exposición por parte de los ministros, una devolución o una exigencia, digamos, en cuanto a información y demás por parte de las autoridades de los bloques y de la autoridad de las cámaras. Hasta el momento no hemos tenido, eh, no, no perdemos, digamos, la expectativa de que se pueda dar y si pasa por este lado, bueno, eh, se da. N nunca hemos tenido problema de hecho, hemos tenido en algunos casos más reuniones específicas sobre alguna obra en particular, okay. teniendo en cuenta sí, que hemos pedido, muchas sí, sí. Uh -huh. han ido eh, relacionadas con financiamiento internacional y estas Ajá. operatorias siempre necesitan de más información por las especificidades y demás. No, no hay problema, digamos, eso, si ese es el problema, eh, lo, lo coordinamos. Hasta el momento no hemos tenido, eso no significa que se, no se que no a vaya a ver. Que no a ver. Y respecto a lo que, sí. de lo que preguntabas, el remanente proyectado este año, cumpliendo con eh, lo que se tiene previsto, indudablemente que, eh, con, el, con la recaudación prevista y demás, el remanente son de 17.000 millones de pesos. Y ese remanente ya está contemplado para financiar parte del plan de obra pública que es la obra en una gran parte es continuidad y el resto también es obra nueva que tiene que ver con vivienda y demás eh, obras que ya están planteadas dentro del presupuesto. En el caso de las obras que vienen con financiamiento internacional, estas que mencionaban eh, o con la autorización de crédito digamos que son estas cuatro obras que, que, que mencionabas, eh, bueno, si, si no vamos a tener esa autorización, indudablemente que tenemos que bajar otra obra para poder hacerla con los recursos nuestros. Uh -huh. Entramos en ese proceso de tener que decir qué obra bajamos para poder hacer alguna de ellas. Por eso, en función, lógicamente, lo que hace el gobierno es, en función de las ventanillas, donde ya ha iniciado acciones, donde ya ha presentado proyectos técnicos, donde ha... Eh, identificado que el financiamiento es más beneficioso para la provincia, bueno, en ese caso, esas obras se priorizan para ser solicitadas como autorización de uso del crédito y con financiamiento a través del de uso de deuda. A mí no me de quedó deuda. claro algo eh, y quería preguntarle, senadora. Entonces, lo que están pidiendo es más tiempo para poder estudiarlas y, y está abierta la posibilidad, digo, de que puedan aprobar esas obras o no? No, por eso, no estoy diciendo un no, no estoy diciendo un sí, estamos diciendo que estamos justamente en análisis, no hemos tenido la, la digamos la, la, la, convocatoria específica para poder tratarlo, tengo entendido que el jefe de bloque nuestro lo planteó al Ejecutivo, que ahondemos en, el, en, en, en las obras y en el detalle del endeudamiento. Eh, pero mira, eh, vos, eh, recién mencionaba el tema del Metrotranvía, el Metrotranvía está, pre, está previsto para este ejercicio con rentas generales, porque está previsto la obra eh, para este ejercicio. ¿La misma Entonces, obra? La misma obra. 115 millones de dólares. Entonces estamos diciendo, bueno, eh, eh, en este momento el, el dato exacto te lo paso, pero eh, ¿por qué no lo han hecho en este ejercicio? El tema de la estaba previsto con renta generales. Entonces, ¿para qué endeudar si, si tenemos una plata en este ejercicio? Si no se va a hacer, este, obviamente, no se va a hacer en este ejercicio, esa plata va a sobrar. ¿No es cierto? Va a haber la subejecución, por lo menos por la parte del metro tranvía no se va a hacer. Entonces, no estoy diciendo que no, estoy diciendo, bueno, sentémonos a negociar, a, a ver la obra, a, a ver si la provincia está en condiciones de, de volverse a endeudar cuando todavía no pueden pagar la deuda vieja. Digamos que, que estamos en esto del, del, del, del pago de la deuda Pablo, de, lo, de Cornejo, digamos. Pablo Gerardi sacó la sortija para hacer la última pregunta de, de la bien, noche. gracias. No, es mala palabra hoy endeudarse en dólares. Y todos claro. han renegociado, la Nación y las provincias. ¿Por qué endeudarse en dólares frente a estas obras, Jorge? ¿Qué conveniencia tiene este endeudamiento en dólares? Bueno, primero porque el financiamiento en, en dólares tiene eh, beneficios, digamos, en cuanto a... Al, al tiempo, a las condiciones eh, y siempre eh, la, una obra pública, digamos, tiene beneficios sociales que son los que uno pondera y, y pone de, de relieve a la hora de tomar una decisión, más cuando eh, puede presentarlo en algunas de estas ventanillas que decíamos que, que se utilizan para financiar. Eh, obras de infraestructura de estas características. Uh -huh. eh, en este contexto donde estamos, indudablemente que eh, si no, no tendríamos que hacer ninguna obra, digamos, si, si, uh -huh. si, si consideramos uh -huh. que eh, no es el momento de tomar, uh -huh. de tomar crédito. Mercedes, cierre como quiera, pero tiene 10 segundos. ¡Uy, qué rápido! <risa> <risa> que, ¿Cómo, cómo <risa> Cierra, pongo todo en 10 segundos? No, bueno, eh, la verdad que nosotros nuestra postura es trabajar para para el crecimiento de Mendoza y ahí nos van a nos van a ver dispuestos al diálogo, dispuestos a, a hacer cosas en común, siempre en beneficio de los mendocinos.